Bueno, buenos, buenos días eh, o buenas tardes, dependiendo de si de si habéis comido. Me permitiréis que, que os tute. Eh, voy a ir ahora un poco, un poco despacio para, para que se vaya, vaya sumando alguna, alguna persona. En principio había más de 30 puntadas, estamos en aproximadamente veintitantas. Eh, veo por los nombres que van apareciendo en, en pantalla que que algunos, algunas personas conozco, bueno, para, para el resto me llamo Ángel Sobrino, trabajo en, el, en la Facultad de Educación y Psicología, soy un profesor de la, de la Facultad de Educación y Psicología y bueno, me comentaron desde el Servicio de Calidad y de Innovación a ver si podía eh, hacer una bre muy breve, eh, bastante breve eh, presentación, una pequeña sesión formativa sobre eh, cómo evaluar eh, los proyectos los proyectos docentes. No es tanto una sesión, digamos, exhaustiva sobre pedagogía o sobre cuestiones muy técnicas, sino, bueno, una, yo creo que un, un panorama general y sobre todo el principal objetivo que tengo es eh, transmitiros que creo que todos vosotros, en tanto que profesores universitarios, sois investigadores y, por tanto, en tanto que investigadores, no vais a tener ningún problema con esta parte de, de la evaluación de, del, proyecto, del proyecto docente. Bueno, voy a compartir una sencilla presentación que, que he hecho. Un segundo... Bien, he, he procurado dejar un espacio para hablar de, de teoría, que ya sé que os puede parecer un, una pesadez, ¿no? que es esa primera parte que hice, introducción a la metodología de investigación evaluativa, van a ser, van a ser tres minutos, pero es que creo que es, es la mejor manera que de una forma un poco más sistemática eh, os transmita que precisamente no es una, no sé, no es querer pasaros la mano por la espalda y decir que va, ah, no os preocupéis, todos vosotros podéis evaluar perfectamente vuestro proyecto docente, sino que creo que es algo completamente objetivo, ¿eh? que no, no vais a tener ninguna, ni, ninguna dificultad o, o muy pocas dificultades, sinceramente me parece más difícil diseñar lo que es la innovación eh, y tiene mucho más de, de creativo y de, y, y de experiencia acumulada que esta parte que de verdad sinceramente pienso que, que, os, va a salir, que os va a salir rodada. Entonces por eso eh, empleo un minuto para, para hablar de este concepto, es un concepto de, de epistemología, es un concepto de metodología de investigación, un tipo, ¿eh? un tipo de investigación que se domina así, investigación evaluativa. ¿Eh? Es decir, que la expresión contiene eh, las dos partes, por un lado, proceso de investigación y por otro lado, proceso de, proceso de, de evaluación. ¿verdad? Es un concepto, entonces, que os tiene que resultar muy cercano. Es verdad que no es exactamente igual que la que la investigación no es o sea de, decir investigación evaluativa no es exactamente igual que decir investigación básica o investigación aplicada pero veréis que es un tema al final prácticamente de, de matices ¿eh? es verdad que en algún momento se diferencia lo que hacéis cada uno de vosotros en vuestros respectivos ámbitos en el ámbito más eh, biosanitario en el ámbito social en el, en el ámbito de, de la economía en el ámbito del derecho cuando aplicáis ahí investigación no es exactamente, pero veréis que prácticamente al final eh, tiene, tiene más, muchos más elementos en común que, que elementos que la, que la diferencia. Al final, lo que tenemos que hacer a la hora de evaluar un proyecto de investigación es aplicar sistemática, aplicar una sistemática para recoger datos, recoger evidencias, eh, que es lo mismo que cada uno de vosotros hacéis en vuestros respectivos, en vuestros respectivos campos recogemos evidencia que intentamos que sea, en la medida de lo posible, lo más válida y fiable. Siempre, con la salvedad de que estos son ciencias sociales, estamos en un terreno que no es tan... Bueno, como no sé cómo deciros, que no es tan duro, entre comillas, ¿no? o que no tiene un dato tan duro como puede ser eh, personas que investiguéis en otros, en otros campos. Eh, los datos los vamos a, a ir recogiendo para intentar, por un lado, cuantificar en la medida de lo posible, no creo que sea lo más importante cuantificar, sino sobre todo cualificar, ¿no? o decir cómo está, está funcionando este proyecto de investigación. Sí que es cierto que ahora eh, os diría que eh, en un ámbito bastante concreto, en el de los objetivos que vosotros no os habíais planteado, o sea, lo, creo que una de las formas de darle sistema a la, a la evaluación de vuestro proyecto docente es, eh, y lo volveré a repetir en dos ocasiones más por lo menos, es que tengáis claro cuáles son los objetivos de vuestro proyecto docente. ¿Eh? Porque realmente lo que vais a evaluar es la consecución de esos, de esos objetivos. ¿Mm? Así que, de alguna manera, eh, por eso he puesto ahí la expresión resultados concretos, ¿no? En el sentido de que no se trata tanto de valorar de una forma muy genérica eh, lo que ha sucedido y, bueno, eh, mis impresiones son estas, sino, sobre todo, decir, oye, mira, yo me había planteado dos objetivos, o me había planteado tres objetivos, eran este, este y este, y creo que he llegado al 50% de ellos, al 75%, al 90%. Claro. Este no es el final de la evaluación. El final de la evaluación realmente es tomar decisiones sobre eh, vuestro proyecto. Es decir, vosotros eh, en el 80 o en el 90% de los casos lo habréis desarrollado para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, lo que queréis es que esta evaluación os sirva como termómetro de hasta qué punto efectivamente se ha mejorado o no se ha mejorado el proceso de enseñanza de aprendizaje. También repetiré en alguna ocasión más que el fin de la evaluación no es la medida, el fin de la evaluación ni siquiera es comprobar la consecución de los objetivos, el fin de la evaluación obviamente es tomar una decisión diciendo, oye mira, esto ha merecido la pena, lo voy a seguir aplicando, esto... Ha merecido la pena, pero indudablemente me va a requerir algunos retoques o sencillamente, y no pasa nada, esto no ha merecido la pena. Efectivamente, como os he dicho, sí, sí, sí, sí que hay algún matiz respecto a lo que hacéis en vuestro día a día, en vuestros papers, en vuestros procesos de investigación. No es exactamente lo mismo, pero os, querría, os quería tranquilizar, no es lo mismo porque esto es más fácil, porque a vuestro favor tenéis que... Eh, la investigación evaluativa está siempre muy contextualizada, es decir, no tiene las pretensiones de generaliz perdona, generalización que suele tener eh, casi siempre eh, vuestros respectivos ámbitos de investigación. Esto yo sé que estoy hablando a, a una población bastante heterogénea, hay personas que, que venís de un mundo más especulativo, otros que venís de un mundo más aplicado... Algunos sois de ciencias sociales, otras sois de ciencias más biosanitarias, algunos sois eminentemente cualitativos, otros sois más cuantitativos. Es cierto, pero el, el mensaje que os quiero transmitir es que el contexto es el vuestro. Es verdad que teñido de docencia, pero si sois, digamos, de corte cualitativista, no hay ningún problema para que vuestra investigación sea más cualitativa. Y si vuestro corte es más teórico-especulativo... SCI os pedirá alguna evidencia, algún dato, pero estoy casi seguro que no tendrá ningún problema en entender que vais a hacer una evaluación que al final tendrá más de especulativo que de propiamente empírico. Eh, como intento poneros ahí en, esa, en esas dos columnas, eh, es verdad que eh, no hay tanto aquí unos referentes externos, no hay unos, digamos, comités de... de de refris que son los que van a valorar eh, la pertinencia de mi investigación con, digamos, eh, criterios clásicos, no como puede ser pues no el rigor, la fiabilidad, la validez, no sino que en principio aquí todo está mucho más aterrizado en un producto concreto, que es este proyecto, en los intereses, primero vuestros y en segundo lugar de vuestros alumnos, y en tercer lugar, intentar esto consensuarlo con el, con el servicio de calidad e innovación, que de alguna forma es el que os tiene que dar el visto bueno al, al proyecto. ¿no? Pero es importante que, eh, que os quedéis con esta idea, que al final eh, sois eh, digamos dueños de dirigir el proceso de evaluación, o de más que de dirigirlo, sobre todo de, de, de teñirlo, de, de matizarlo de la manera que consideréis conveniente... Sobre todo, creo yo, dependiendo de cuál sea vuestra tradición, eh, vuestro paradigma, no insisto, más empírico, más fenomenológico, más cualitativo, más cuantitativo, eh, cada uno en el ámbito en el, que, en el que os mováis. Bien, y tras esta pequeña introducción teórica, eh, paso, ya, paso ya directamente a, a comentaros algunas cuestiones que quizás os puedan ayudar en lo que es la en lo que es la praxis, ¿no? en lo que ya puede ser el, el desarrollo de, de, de, este, de esta parte de la, de la, del, del proyecto docente. Vamos a ver, a, aparece en varios lugares eh, el tema de la, de la evaluación, aparece en primer lugar cuando estáis o habéis desarrollado o estáis desarrollando, porque dependiendo de vuestro calendario de de aplicación del proyecto, algunos ya estaréis en esta fase bastante avanzada y otro todavía estaréis a tiempo si, si no habéis empezado, ¿verdad? Pero al final eh, aparece en la solicitud del proyecto. En la, la solicitud del proyecto hay un punto claro que dice cómo se va a medir la consecución de los objetivos del proyecto. ¿no? Y, y os he destacado aquí también con este, con este marco, eh, con, esta, con este encuadre fucsia, y también, claro, aparece el tema de los objetivos. Y ese CI aquí ha querido recordarnos, por favor, objetivos, en la medida de lo posible, de alguna forma, mensurables, de alguna forma, eh, podríamos decir, evidenciables, es decir, de los que sea sencillo obtener alguna, no sé si llamarle medida, porque para los que sois de ciencias, el concepto medida, el concepto de dato, no tiene la misma lectura, igual que para los que sois de ciencias sociales o directamente de humanidades, pero sí que creo que todos podemos llegar a un consenso común para decir, bueno, eh, tengo que plantear en el proyecto eh, objetivos que de alguna forma se puedan medir, valorar, evidenciar. Si no, es que realmente no estoy construyendo un proyecto. Un ¿Eh? proyecto se caracteriza por, por tener eh, objetivos que de alguna forma, como os digo, eh, se, puede, se pueda medir su, su temperatura. ¿no? Entonces, esto ya va, nos va a aparecer desde el principio. Es bueno ¿eh? que nos aparezca desde el principio. Es decir, yo creo que desde el mismo momento en el que estamos empezando a imaginar, a visualizar nuestra innovación, es bueno que ya estemos inmediatamente diciendo, bueno, esto además va a servir para esto y para esto. Además, tened en cuenta que esto está intrínsecamente unido a la razón por la cual vais a diseñar una cosa y no otra. Vais a diseñar una cosa y no otra porque tenéis una preocupación. Y tenéis una preocupación porque habéis observado algo, algo que os ha llamado la atención. Y como sois profesores universitarios, lo vais a intentar atacar de una forma sistemática. A mí esto me ha llamado la atención. Creo que esto se puede mejorar Pues lo voy a intentar plasmar de una forma lo más concreta posible. ¿no? Esto sería el objetivo, el objetivo medible. ¿no? Pero, por supuesto, esto es la solicitud donde más va a aparecer fotografiada la, la evaluación. Es, claro, en la memoria de resultados, ¿verdad? En la, en la memoria de resultados hay todo un punto, el punto 2, donde se os pide explícitamente, es decir, tenemos que dar razón a SCI. Y a nosotros mismos, eh, por supuesto, de la evaluación del proyecto. Y aquí detalla el grado de consecución de los objetivos, las mejoras para futuras aplicaciones y una pregunta que me parece pertinente, que se plantea eh, si eh, realmente eh, lo que yo en su momento, en la solicitud del proyecto, planteé como... Proceso de medida, proceso de valoración, a ver qué tal me ha funcionado. ¿no? Diríamos una metaevaluación, Reflexionar sobre si eh, el proceso que yo había imaginado en su momento, en la situación pre, no, había imaginado una manera de medir, de valorar la, la innovación, pues hacer una una lectura reflexiva de esto mismo ¿no? y de decir, oye, pues es que igual efectivamente, igual no acabé de afinar bien el propio proceso de evaluación. ¿no? Pero indudablemente los dos apartados son más, más importantes son el A y por supuesto el B. ¿no? Vamos a hablar un poco de, de todo esto. Bien, eh, una cuestión eh, creo yo que importante a la hora de, de proponeros esta plantilla, ¿eh? porque porque no deja de ser más que una propuesta de un modelo posible a la hora de evaluar un, un proyecto docente. No es la plantilla, ¿eh? no es el protocolo. ¿eh? Es, bueno, una orientación, eh, os puede generar ideas, os puede ayudar perdonar, a generar ideas. Podéis coger una parte sí, pero otra parte no. O, os lo propongo porque, bueno, porque... Tiene cierta consistencia metodológica, no me lo he inventado yo, ¿eh? tiene detrás, uh, digamos, eh, su, su marco teórico, ¿eh? en el que no me voy a detener, el marco teórico que hablé antes de investigación evaluativa, pues este es en concreto un modelo de investigación evaluativa, que ahora no, no os voy a, a hacer perder el tiempo con, con teoría. ¿eh? Pero tiene, tiene una estructura eh, y me parece además, como os he dicho antes, que es fácilmente adaptable... A, al, al perfil investigador de cada uno de vosotros. ¿eh? In, in, insisto, independientemente de cuál sea vuestro origen investigador. ¿eh? Eh, podéis ver que es una... Sobre todo, bueno, cuando acabe de comentarlo, veréis que es un modelo bastante temporal, lo cual yo creo que también ayuda, porque me permite situar hitos, ¿no? hitos en los cuales yo tengo que acordarme y decir, oye, a ver, ¿eh? que esto lo tengo que evaluar. ¿eh? Entonces me va haciendo como recordatorios de cuándo tengo que ponerle el termómetro a mi proyecto de, de innovación. Porque veréis que, que hay que poner el termómetro en diferentes ocasiones. No solo al final hay que medir la temperatura, sino que la temperatura se puede medir en diferentes momentos. Se puede incluso, fijaos, medir antes ¿eh? de que empiece la implementación. ¿Eh? Y es algo que... Mmm, para algunos quizás tenga algún interés. Hombre, tiene bastante interés para personas que, seréis eh, una minoría, pero lo sabrá, de proyectos que eh, no tengan un aterrizaje directo en el aula. Es decir, le estáis planteando al SCI un, una innovación, un proyecto de innovación que, que no desemboca directamente en un cambio didáctico que vais a hacer a lo largo del primer cuatrimestre del curso académico que viene, sino que va por otro lado. ¿eh? Es una propuesta, es un proyecto, pero no aterriza directamente en los alumnos. Pues en ese caso eh, tiene si cabe más importancia esto que os voy a comentar ahora. ¿no? En primer lugar, eh, el, las conversaciones que vais a tener con el SCI acerca de, de lo que es vuestro proyecto y cómo ellos lo van un poco a, a lo vais a, a ellos lo van a matizar, os van a pedir alguna aclaración. Eso ya de alguna forma ya es, es evaluación. ¿eh? Eh, el SCI os va a ayudar a valorar la evaluabilidad de vuestro proyecto. ¿no? Y esto yo creo que ya lo podéis recoger para el año que viene plantarlo en la memoria, en el mejor sentido del término. ¿eh? Es decir, cuando, cuando tengáis el miedo al papel en blanco porque hay que rellenar este apartado 2, evaluación del proyecto, eh, podéis ya referiros a estos aspectos previos, a, a, a digamos, a cómo fuisteis trabajando con el Servicio de Calidad e Innovación, la propia evaluabilidad de lo que habéis planteado. ¿no? Y una posibilidad, el punto dos, una posibilidad, eh, pedirle a algún colega o a algún experto que el proyecto en sí mismo, eh, no sé si me estoy explicando bien, no el proyecto en funcionamiento, sino el documento que habéis, que habéis realizado, es decir, vuestro plano, vuestro plan de actuación, vuestra hoja de ruta, es que algún colega o algún experto haga de él un pequeño informe. Es decir, es, es analizar el, el proyecto en sí mismo, dicen los metodólogos. no, eh, Digamos, eh, sus posibilidades eh, latentes antes incluso de ponerlo en marcha. Eh, para evitar el solipsismo de que vosotros mismos hacéis Digamos, el diagnóstico de qué tal está vuestra hoja de ruta, le pedimos a otra persona que haga un pequeño análisis de, de la hoja de ruta, ¿no? por decirlo así. Bien, esto, como veis, son hitos previos a la implementación. Luego, por supuesto, está lo que todos normalmente visualizamos directamente cuando hablamos de evaluación, ¿no? Es la evaluación durante el, el, el proceso, ¿vale? Durante el proceso, me refiero, de implementación. Eh, bueno, aquí se trata de, de, de si es posible, porque el proyecto es, es largo, de tomar alguna medida intermedia, es decir, de, de, de poner el termómetro eh, en algún momento, no solo al final, veréis, esto cobra más sentido cuando hable de la última fase, de la evaluación de los resultados, no solo hay que eh, ver qué tal van los alumnos al final, también se puede hacer en la parte, digamos, intermedia. Si el proyecto tiene una duración, como os diría yo, de más, por ejemplo, de un mes, ¿eh? si estáis pensando eh, en algún tipo de propuesta metodológica que está muy concentrada en el tiempo, que está muy condensada, pues quizás eh, la evaluación en el durante eh, sea más complicada, ¿no? Independientemente de todas formas de, de intentar recoger información de los alumnos, que como os digo, en algún momento puede ser incluso muy cargante, ¿no? Porque si la, si la intervención es muy corta y además queréis tomar alguna medida, eh, al final eh, el, el, el alumno eh, no sé, puede, puede, puede agotarse, ¿no? Y equivocar si realmente lo que está siendo casi al final es más conejillo de indias que alumno al que le estamos intentando favorecer el aprendizaje, ¿verdad? Pero lo que sí que podéis hacer es eh, describir vosotros eh, lo que está sucediendo. ¿eh? A veces de una forma bastante objetiva, incluso podríais grabar algunas de las, de las sesiones para luego, como dicen ahora los ingleses, verdad, revisitarlas, no volver a visitarlas. Otras veces, sencillamente, ir tomando anotaciones de qué tal está transcurriendo el día a día el día a día de vuestra, de vuestra innovación. Luego, cuando hable de los instrumentos, os, os comentaré un poco más este asunto. Y claro, lo que todos entendemos por, por evaluación, ¿verdad? La evaluación de producto, la evaluación final, la evaluación de los resultados. Aquí es donde sí que van a resaltar claramente esos objetivos eh, que nos hemos tenido que plantear desde el principio. no Aquí es donde no, van a ser para nosotros Criterio, ¿no? Lo vamos a poner y va a ser nuestro listón, ¿no? Decir, oye, venga, los chavales tenían que haber saltado 1,50. Han saltado 1,50, se han quedado en 1,40. ¿Por qué 1,50? Porque yo me había planteado el objetivo del 1,50. ¿Vale? Entonces, bueno. Mmm... Aquí, aquí es donde más se notará vuestro estilo epistemológico, digamos. ¿no? Aquí es donde más se notará si procedéis de un paradigma más cualitativo, más cuantitativo, si, si tendéis más a ser interpretativos, si os gusta sin más, es, a, eh, si os gusta en, en, el, en el extremo contrario no, una, ¿cómo os diría yo? Una, una evaluación fría y aséptica donde incluso le pediríais a un tercero que valorase los resultados previstos para vosotros intentar contaminar lo menos posible la situación. Otros, sin embargo, en absoluto entenderíais que un tercero evaluara nada de vuestro proyecto porque pensaríais, y en parte con razón, que nadie mejor que vosotros para evaluar el proyecto. ¿no? Insisto, aquí va a haber diferentes escuelas, eh, dependiendo, como os digo, de, la, de vuestra procedencia. Claro, no, no solo se evalúan los objetivos eh, el grado de consecución de los objetivos que me había planteado, sino que también hay que estar abiertos a que van a aparecer casi seguro otras cuestiones que estaban imprevistas, algunas muy interesantes, otras neutras y otras más disruptivas. O sea, va a aparecer ruido, seguramente, va a aparecer algún ruido, van a aparecer algunas cuestiones que en principio podríamos casi, digamos, Calificar como anecdóticas casi, ¿no? Que no son muy importantes y van a aparecer también, digamos, productos que yo ni me esperaba y que han sido además una agradable sorpresa, ¿verdad? Esto, todo esto también forma parte de la de evaluación. Y cuando el proyecto sea muy ambicioso, cuando el proyecto sea potente, largo en el tiempo, sofisticado, podéis plantearos incluso, eh, lo he puesto entre comillas, una evaluación del, de, del beneficio respecto a la inversión, ¿no? O sea, ¿ha habido retorno de la inversión? ¿Inversión en qué? Inversión, claro, en, en tiempo por vuestra parte y por parte de los alumnos. La variable de tiempo es una variable que de alguna forma tenéis que fotografiar en vuestra evaluación. El tiempo... Eh, es seguramente eh, la gran olvidada, la variable olvidada por, por obvia verdad, por tan connatural a, a lo que es la vida misma, que es la gran variable olvidada en eh, cuando estamos intentando evaluar proyectos eh, docentes. Eh, hay que valorar eh, cuánto el esfuerzo que me lleva a mí la innova no, no, No perdonar, no diseñar la innovación. Me estoy refiriendo el esfuerzo que me lleva a mí eh, implementar la nueva, eh, el nuevo proyecto y lo que ello conlleva y lo que ello conllevará en el futuro y también valorar el tiempo que le han dedicado los alumnos. Y poner eso en una balanza y en otra balanza poner los beneficios obtenidos en términos de cantidad y calidad de aprendizaje. Claro, el, el, el, lo que aquí estoy llamando de forma muy metafórica, que me perdonen las, las personas de económicas porque yo soy en esto un auténtico ignorante, el, el, el retorno de la inversión eh, no nos tiene que convertir en profesores, eh, digamos, miserables que regatean el esfuerzo, que no están dispuestos a dar un 110% por el alumno. Tampoco eh, valorar el retorno de la inversión significa que nos conformamos con alumnos mediocres, ¿no? A los que no les vamos a pedir un esfuerzo más siempre. No, no, no. Pero una cosa es funcionar al 110 y otra cosa es funcionar al 135. Ni los profesores podemos funcionar al 135%, ni los alumnos nos van a funcionar al 135%, ¿no? Y Yo creo que es una, una reflexión que, que, hay que, tener, que hay que tener en cuenta. Eh, claro, me diréis, bueno Ángel, pero eh, no, no nos estás diciendo eh, cómo... Eh, se hace todo esto, ¿verdad? Bueno, el cómo al final es bastante hablar de los instrumentos, ¿no? lo que nos pide ya SCI desde el principio, cuando nos dicen en el punto 5, nos dice sistemas que permitirán medir los resultados de la propuesta. En el fondo, SCI aquí nos está diciendo que esta parte de la izquierda de la diapositiva, eh, os he dejado a la diapositiva anterior, os la, de, os la he dejado a la izquierda para que sigáis teniendo la referencia ¿no? de que hay unas... Hay una evaluación antes, durante y después, con sus diferentes apartados. Al final esto se hace a través de unos instrumentos. ¿no? Eh, si vais, por favor, leyendo la, la columna que aparece a la derecha, eh, veréis que algunos para vosotros son muy, muy conocidos, otros quizás, dependiendo de vuestro, de vuestro ámbito, de si sois más de ciencias, de humanidades, de sociales, pues igual son un poco más remotos. Bueno, pero... He procurado que todos os veáis más o menos reflejados. Por supuesto, no hay que emplear todos estos instrumentos. ¿eh? Esto no es un listado que haya que seguir y todos y cada uno de ellos los voy a implementar como sistema que me va a permitir medir los resultados, ¿no? ni mucho menos. ¿eh? Eh, os, os lo pongo como, como listado, como listado posible. ¿Vale? Está bien, como os he dicho antes, que el profesor vaya arrastrando un diario de evidencias, vaya anotando, como suena ¿no? el concepto de diario, ¿no? vaya anotando, en, en, no digo en el día a día, pero sí quizás en la semana a semana lo que va, lo que va ocurriendo. Es obvio que un instrumento eh, fundamental, sobre todo para la evaluación de los resultados, va a ser el análisis de la producción de los alumnos. Los alumnos van a producir algunos resultados de aprendizaje en forma de trabajos, en forma de portfolios en forma de prácticas de laboratorio, eh, van a adquirir unas competencias, van a dejar de adquirirlas. Yo tengo que analizar los productos de los alumnos, puedo, como os he dicho, grabar en las aulas, puedo preguntarles a los alumnos. Eh, quizás lo más interesante, ¿verdad?, eh, y no tanto con cuestionarios de satisfacción, que también se puede, por ejemplo, adaptar el propio cuestionario que nos brinda SCI para la evaluación de la docencia, ¿verdad? Se puede hacer una pequeña adaptación y algo parecido aplicarlo al, al proyecto de innovación. Pero a veces, más que cuestionarios, eh, viene muy bien la entrevista con el alumno, la entrevista personal con el alumno o con grupos de alumnos. Las personas que procedáis de la tradición, eh, digamos, más cualitativa, estaréis acostumbrados a realizar focus group... Es decir, digamos, entrevistas grupales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde, donde se saca mucha, mucha información, ¿no? Y, bueno, también exámenes este tipo T, si os podéis permitir, si tenéis la suerte de que vuestra disciplina es muy objetiva y permite una medida muy objetiva del aprendizaje de los alumnos, pues también, ¿no? Se podría... Eh, bueno, y esto... Es todo esto pertenecería al mundo un poco más cualitativo, no tanto las pruebas objetivas de conocimiento, ¿no? pero en el fondo también. ¿eh? Aquí nos estaríamos moviendo más en paradigmas bastante cualitativistas, pero si vuestro perfil es más cuantitativista, no, no hay, desde luego estará fenomenal que apliquéis esta, algo de estadística, ¿eh? si queréis, ¿eh? si no, no. O sea, Yo creo que SCI no espera en, en, en el informe, en la memoria, que haya estadística. ¿Eh? Pero, por supuesto, tampoco prohíbe la estadística. Entonces, eh, personas que estéis más acostumbrados a, a funcionar con, con, dato, con el dato, no, con el gráfico, con el dato, con la media, con las correlaciones y que o, os permita la naturaleza de vuestro proyecto digamos eh, utilizar este tipo de variables más en, en escalas continuas, ¿verdad? Pues, pues adelante, estará seguro que, que fenomenal. Y más todavía. Las personas que procedáis de la más pura tradición experimental, ¿no? del diseño experimental, os podríais animar a poner un grupo control, eh, a, eh, los que procedáis más del ámbito de la ingeniería, a hacer un prototipado, es decir, a hacer un diseño de investigación basado en prototipo, no, con una mejora continua, un, un proceso de implementación, bueno... Eh. Esto, esto último que estoy diciendo, supongo que a los de ciencias sociales no os interesará en absoluto, pero no, no creo que este sea el problema, como os he dicho al principio. ¿no? Hay muchas maneras de, de, medir, de medir resultados, no hay un, propiamente una mejor, una mejor que otra. Tampoco, si os fijáis, estoy intentando enlazar los instrumentos con los diferentes momentos. Esos instrumentos, eh, sobre todo para el durante y para el después, son auténticamente intercambiables. Es decir, hay, eh, hay eh, grabaciones en el aula, en el durante, y puede haber una grabación eh, cuando se le, digamos, valora al alumno al final del proceso. Puede haber eh, cuestionarios de satisfacción intermedios, no tiene por qué haber cuestionarios de satisfacción solo al final del, del proceso, sobre todo si el proceso ha sido suficientemente largo. El diario sí que parece que tiene más sentido que sea un, un instrumento de, del durante, ¿verdad? Bien, algunos sí que están como muy, están muy, muy vinculados al, al antes, al durante o al después, pero otros son perfectamente, perfectamente intercambiables. Insisto, no hay que, no hay que utilizar todos, ¿eh? ni mucho menos. Con esto, pues daremos ya, digamos, respuesta a dos de los tres grandes digamos de las tres grandes fases de la investigación evaluativa. ¿no? Hablemos aplicado un procedimiento sistemático, científico, riguroso para recoger datos y esos datos me habrán servido para cuantificar y cualificar qué tal ha resultado el proyecto, recordar, con el criterio de mis objetivos. Ese es el criterio al final. ¿Vale? Pero, pero veis que el rosa no, no llega a todas partes, nos, no, nos, falta, nos falta la guinda, pero es que en este caso la guinda es, es, es lo más importante del pastel. ¿eh? La guinda es que todo esto se hace para tomar decisiones sobre el proceso docente y sobre el aprendizaje de vuestros alumnos. O si queréis, dicho de forma más llana, SCI nos dice directamente, oye, decisión sobre el proyecto. Sigo con él, no sigo, lo matizo, lo amplío, lo reduzco. ¿Eh? Es obvio, ¿no? Esto es, esto es ciencia al final, ¿no? Esto es sistema. ¿Eh? Yo, al final, y, y claro, tened en cuenta que cuanto más preciso haya sido en los objetivos, incluso os iba a decir que cuanto más, Modesto en algún momento haya sido en la, en la finalidad del proyecto es cuando realmente este, este punto B que nos dice nos SCI dice no mejoras para futuras aplicaciones que es traducción literal de esta fase C de, de, de la investigación evolutiva que tenéis en la parte inferior izquierda tomar decisiones orientadas a las mejoras del proceso de aprendizaje cuanto más concreto haya sido incluso en algún momento cuanto más modesto haya sido puede que todo sea mucho mejor, además. Estos proyectos súper amplios, ¿verdad? Eh, que de alguna forma eh, pretenden eh, conseguir eh, casi eh, milagros. ¿eh? No, no, hay, yo creo que, hay que, yo, creo que, hay que ser, yo creo que hay que ser prudente. Yo creo que hay que, para los que tengáis formación en ciencias sociales, hay que ser incluso aquí un pelín conductista. ¿eh? Hay que decir, mira, yo persigo en los alumnos, sobre todo. Esto, esto y esto. Pues mira, persigo tres cosas. Pues de cabeza a por dos. ¿Vale? A por dos. Porque a veces eh, los proyectos son tan paraguas, ¿verdad? Que es realmente muy difícil evaluarlos. Pero no porque no sepáis. Es que no sabría nadie. Es porque son tan ambiciosos, son tan divergentes, tienen tantas facetas que al final la evaluación es en sí misma un proyecto incluso de mayor envergadura que la propia innovación. Esto es lo que creo que a veces nos, nos sucede. Bueno, pues nada, esto me he pasado, perdonad, me he pasado unos, unos minutos, os he dicho media hora y me, me he pasado cinco minutos. Eh, esto era lo más importante que os quería comentar, la, la sesión de todas formas está grabada, si queréis, si queréis volver a verla. Eh, el correo electrónico que mi correo electrónico a sobrino@unafes a vuestra a vuestra disposición y ahora en estos minutos que nos quedan pues a través de voy leyendo si queréis las preguntas que me podéis hacer a través de a través del chat y en la medida de mis limitaciones eh, procuro procuro contestarla entonces os, os leo os leo en el chat